Y Caridad, bienvenidos a esta nueva entrevista. Y es para mí un honor, una satisfacción y una gran alegría, como miembro del equipo de redacción de la revista Amor, Paz y Caridad, junto con mi compañera Virginia, que va a efectuar la entrevista, tener aquí la oportunidad, la posibilidad de entrevistar a Gracia Dender. De Muchos años de trabajo. Muchos años de divulgación dentro del campo del espiritismo, pero sobre todo muchos años de vivencia del espiritismo en sus más hondas raíces son lo que demuestran y ejemplifican el comportamiento de gracia. Podemos afirmar, sin duda alguna, que ella no habla al uso de los grandes oradores espíritas, sino que habla desde el uso del corazón, de la fraternidad, del amor y la experiencia profunda que da ser y sentirse servidor del Cristo dentro de una obra redentora como es la de la propia reforma de la persona y la del mensaje que nuestro amado Maestro transmite a través del Espiritismo a toda la humanidad. Por todo ello, sin más preámbulo, agradeciendo de forma infinita su predisposición para esta entrevista y pidiéndole por favor que deje fluir ese espíritu grande, esa alma generosa, que la comporta y la conforta, voy a dar paso a mi compañera Virginia y les dejo con gracia, esperando que sea de todos ustedes una cuestión provechosa esta entrevista. Aquí tenemos una breve biografía de nuestra amiga Gracia, nacida en Salvador de Bahía, Brasil vive en Panamá desde 1973. Es licenciada en Medicina y trabaja para el Ministerio de Salud en la capital panameña, brindando a sus pacientes atención médica integral. Es además coordinadora y médico de atención de los programas de salud escolar y de adolescentes en las escuelas públicas locales y coordinadora del Departamento de Promoción de Salud. Oradora y expositora espírita, con mucha experiencia, ha participado en congresos, seminarios, entrevistas y grabaciones de programas de radio y televisión para la divulgación del espiritismo a nivel internacional desde 1983. Fundadora y actual vicepresidenta de la FEDA, Fraternidad Espírita, Dios, Amor y Caridad. Pionera de la doctrina espírita en Panamá. Vicepresidenta de la Asociación Médico-Espírita de Panamá. Y también ostenta el mismo cargo, pero en la faceta internacional. Oradora en varios congresos médico-espíritas realizados tanto en Brasil como en Europa, además de Estados Unidos. Bueno, estimada María Gracia, bienvenida de nuevo a España muchas y muchas gracias por facilitar esta entrevista a nuestra revista Amor, Paz y Caridad, que no sé si la conocerás. ¿Cómo no? <risa> Desde que conocí a dos, <risa> al grupo Villana, mejor. No sé. <risa> Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Cómo valoras desde tu, desde tu perspectiva la evolución del espiritismo internacional y más concretamente en España? Muy bien. Primero, muchísimas gracias al Grupo Villana, al Grupo Espíritu Villana, por la oportunidad de estar aquí. Y para mí es una gran alegría eh, ser partícipe de este concierto de almas que estamos buscando la renovación y que el Cristo nos haya tomado en cuenta en la doctrina espírita para hoy en distintas latitudes es poder tratar de aportar nuevas señales de esfuerzo de renovación así veo yo entonces la doctrina de los espíritus es para la humanidad un faro y como las ideas nuevas suele incomodar a todo lo que estaba preestablecido. Esto, por supuesto, no ha crecido con la velocidad que nos gustaría que fuera. Pero el paso, a pasos lentos, una criatura se forma en un vientre en nueve meses solares. Entonces, la doctrina espírita en el mundo hace, hace 154 y... años, aproximadamente. aproximadamente, esto ha estado creciendo, como la buena levadura, no es el volumen sino es la calidad, aunque la dificultad mayor está en el mismo hombre que entiende la doctrina, porque hay todas, una gama, una infinidad de rarezas en la vivencia de un ideal, pero el ideal crece, porque el ideal es la continuidad de la revelación, desdoblando las dos humanidades, la encarnada y la desencarnada, en una sola humanidad. Y explicando las palabras del Cristo de una forma más fácil, más comprensible. Y en España, que en otros tiempos predominaba otra religión, que por tanto tiempo en el mundo estuvo en la hegemonía, hoy en día esto eh, crece y me da mucha alegría de ser partícipe desde 2003 directamente ya hablando de España de ver organizada con mucha formalidad europea por cierto <risa> <padre>. <risa> Esto, los deseos de que la gente conozca la doctrina en su esencia intelectiva eh, sobre todo porque en Europa, en Brasil eh, las cosas se dan intelecto y sentimiento muy unidos, las obras sociales, esto, han crecido mucho. Pero aquí, específicamente en España, me da mucha alegría ver formalidad, responsabilidad y organización. Son tres cosas que hay con la doctrina espírita. Les puedo decir que en, a mí que me toca trabajar en Panamá hace 40 años, esto... La referencia de la Federación Espírita Española para lo que es libros traducidos, eh, una, una página web completa, todo esto, yo digo, eh, vayan, busquen www.espiritismo.es claro. para que ustedes vean cómo representa la labor colectiva de esos espíritus formales y sencillos esto que están encargados de diseminar la doctrina espírita en español para el mundo. ¿Considerarías oportuno la apertura de debates entre los espíritas e instituciones de ambos lados del Atlántico acerca de la forma de divulgar la doctrina de Kardec, no solo mediante libros, publicaciones, intervenciones en los medios, sino institucionalizando dos encuentros anuales, uno en América y otro en Europa, donde no solo se hable de doctrina, sino de la manera de penetrar en la sociedad de cada lugar la base a las en base a las características culturales y sociales de cada país? Bueno, si pudiéramos bolitar <risa> <risa> en este plano, eso sería, sería muy <risa> <bien>. ideal. <risa> eh, resulta que lo ideal claro. ni siempre es lo factible. Realizar. Y el factor económico uh -huh. sería un obstáculo sí. para mucha gente que quisiera participar de debate, no, debate no, es conversación, conversatorio, ¿verdad? Sí. En el sentido este. Sería ideal que pudiéramos intercambiar esto, el sentir espírita, esto, cómo se siente en cada latitud y ponernos de acuerdo en los puntos de contacto. Eso sería ideal. Esto, pienso que... La dificultad físicamente para hacerlo sería el factor económico. ¿Cuántas veces eh, compañeros nuestros quieren ir a congresos, a encuentros, jornadas? Y el presupuesto familiar no lo facilita, no lo, no lo permite, los compromisos inmediatos. Pero sería muy bueno y saludable que por lo menos una vez al año eh, hubiese una forma, alguna estrategia de que pudiéramos intercambiar. Pero hoy en día hay algo tan maravilloso. Mi mamá lloró nueve años cuando yo me casé y me fui para Panamá. En aquella época no había internet. Y ahora hablamos por Whatsapp, <risa> en cualquier <risa> parte. ¿ve? Entonces, hay otras maneras eh, actualizadas de que podamos, si en lo, en lo físico se si nos dificulta el, lo económico de hacer esos intercambios, digo yo, más que debatir ideas y tal, esto conversar, eh, ponernos en, en puntos de contacto. Exacto. Creo mucho, creo mucho que la fraternidad se construye a partir de puntos de contacto. Eh, tú puedes tener unas ideas que no son mías y tú también que no son mías, en cualquier cosa, pero puntos de contacto nos mantendrán unidos, uh -huh. ¿verdad? Es Entonces esto, ¿por qué? Porque la desventaja de, vamos a decir así, de la doctrina espírita, relación a otras expresiones de la fe que están organizadas, que tienen una curia, un poder administrativo la doctrina espírita la vas a hacer de acuerdo a cómo la entiendas y a veces no se entiende bien, Exacto. y otras veces vienen los atavismos de otras cosas que no tienen nada que ver con el espiritismo y la gente las quiere insertar en algunos lugares nosotros vemos aberraciones, por ejemplo, de ceremonias de matrimonio dentro de un centro espírita, que eso no es esto, el, el espíritu se casa a través de la ley de cada claro, país, claro. ¿me explico?, uh -huh. pero son atavismos, atavismos o sea. y cosas que nosotros traemos y dentro de la doctrina pasan esas dificultades también, pero claro, sería muy provechoso uh -huh. de que nosotros pudiésemos intercambiar y si no podemos por avión, lo podemos por internet, sí. entonces se puede establecer esto una convivencia virtual entre los dos lados, ¿verdad? Un grupo de, de, de comunicación sea, esto que se pudiera hacer para intercambiar ideas y sentires esto en las estrategias de tornar el espiritismo como digo yo toda una religión no una filosofía un estilo de vida un estilo de vida un estilo de vida, so estilo de vida para que el hombre sea un hombre de bien bien inserto en la sociedad sirviendo a su prójimo y alabando a Dios en pensamiento, palabras y acciones en cada 24 horas de su día eso es lo ideal Muy bien eh, Bueno, creo que alguna de las preguntas que tenemos aquí ya no las has contestado sí. Hice una síntesis <risa> no obstante te voy a preguntar ¿debe ser el espiritismo una doctrina ecléctica en sus manifestaciones públicas manteniendo la base doctrinaria de Kardec? bueno yo creo que ya, conté, ya, contesté? ya contesté en la anterior yo pienso que la doctrina espírita debe ser considerada una filosofía de vida acabo de decir, uh -huh. un estilo de vida porque tenemos que respetar las personas que dicen yo no creo en Dios se supone que son ateas ¿no? Pero se son se supone pero pueden ser personas profundamente amorosas sí. profundamente bien insertadas en la sociedad profundamente útiles profundamente serviciales pues, entonces la doctrina espírita si va a, a, a abarcar personas que tienen recuerdos intuitivos de errores en la religión pues, no llega no llega porque esa persona la va a rechazar de plano. Sí. Pero si tú buscas los puntos de contacto para que el hombre sea más amoroso con su semejante, más eso, más servicial, que tenga buena voluntad en las tareas. La persona viene, viene sola. Uh -huh. ¿Ves? Viene solita. Entonces la doctrina espírita para mí, ella debe ser proyectada, como vuelvo y repito lo que acabo de decir anteriormente, como un estilo de vida ético moral. Donde hay enseñanzas que te educan para ser un ciudadano del mundo y un ciudadano cósmico. Así debiéramos educar a nuestros hijos, sin rótulos. Yo sueño, sería utópica sí, sí, sí. que algún día en la tierra no tengamos que preguntar: ¿tú qué eres? Católico, espíritu, budista. Uh -huh. Exacto. Que la ética del amor sea algo que salga como un perfume desde nuestra mirada nuestros gestos. Y que esté por encima de lo que son las ideologías, la ética. Por encima de todo. Yo no sé si por qué yo fui llamada a vivir en un lugar extremadamente católico, también evangélico, pero radicalmente, tradicionalmente católico. Y Yo pasé ocho años que no podía decir soy espírita como tal, porque igual soy bruja. ¿Ves? Y entonces, así, y los fenómenos, en el hospital mismo. Le, nunca pude disociar la mediunidad de, de, de, de, de, de mi forma de ser, de, de, de, de, de lo que soy. Y entonces esto, la gente, si tú tienes una premonición, eres bruja, ¿sí, eres, eres bruja? Entonces tú tienes que estar por encima de las ideologías uh -huh. y vivir un mensaje de amor. Ahí la gente te pregunta, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es tu religión? Porque quiere... ¿Quiere comer de ese plato? ¿Quiere comer ¿Quieres ese, plato ese plato? Y, y, y encasillarte en una. Exacto. En una de ellas. Quiere encasillarte es en una. Porque ese es el pasado espiritual, la hegemonía del poder. Exacto. Que todavía queda. Pero no hay necesidad de esto. Exacto. Cuando tú vives un mensaje, tu mirada, tu sonrisa, tus gestos, hablan por ti. Y eso es lo que el Cristo espera. Pablo de Tasa decía, decía que eso fuimos llamados, eh, dice, sí o no, dice, en la Biblia está cartas vivas del Evangelio del Cristo, pero no hablando, viviendo, no dejando, como dice Joana de Ángel, nadie es el mismo después que Jesús lo tocó. Es verdad, sí. pasa a tener una ética natural, porque hay personas que se programan todas para ser, pero no son, y otras que son sin programarse. Entonces estas es que ya la ética y vuelvo soy muy amplia el espiritismo para mí es algo tan grandioso porque me ayuda a entender todas sin tener prevención con ninguna las otras se sienten dueñas de la verdad contra nosotros ves entonces tenemos que formar ciudadanos que se sientan hermanos mira que Jesús vino a traer esa fraternidad el padre y los demás hermanos y nos dijo si era judío, si era católico, si era negro, si era budista, si era este, cualquierista. Tú eres mi hermano, no importa tu color, tu rasca. ¿Me entiendes? Exacto. Y es esto: eso es lo que tenemos que aprender a hacer. No importa de qué plataforma religiosa o filosófica vengas. Yo suelo decir siempre: cuando tú recibes en tu casa la señal de un satélite que te pone al día con todas las noticias. Y que estás tan actualizado, tu pregunta, satélite ruso, satélite americano, ¿cuál es? Tú no preguntas no el satélite, pregunta. tú recibes el servicio, ¿no es así? Así debe ser la doctrina, adora por la capacidad de amar. Pero ¿quiénes son las estaciones multiplicadores los trabajadores fieles del Cristo? Entonces, esa debe ser nuestra preocupación, trabajar. No, ya estoy adelantando, quinta, estoy haciendo un ensalada Tú me dijiste... Puedes contestar Yo lo que, que, que tú expl que te explayes y hables. ¿Y pues sí. Ahí? Bueno, ahí está. ya está, eso. Bueno, La pregunta siguiente también no la, la, la acaba de contestar. Pues continúa, continúa. Bueno, si la base del espiritismo es re la regeneración moral de la humanidad, entendiendo de reforma interior como base del hombre nuevo, ¿Crees que el ejemplo que ofrecen las instituciones espíritas está acorde con esta premisa de obligada observancia para los que viven en el espiritismo? Vuelvo e insisto. Vuelvo e insisto lo que dice alguien. Del dicho al hecho hay mucho del ¿Quiénes somos los espíritus de hoy? Los fallidos del ayer. Con raras excepciones. Sí, es así. Fallamos en muchas cosas. Nos arrepentimos, nos abrieron un crédito de confianza, tomamos un cuerpo para venir a una programación. Cuando llegamos aquí, muchas distracciones, o el hombre del ayer hablando más alto que el compromiso, o uno opaca porque siente la importancia, el poder, qué sé yo, y se distrae. Entonces, no es culpa del espiritismo es que las personas que hacen la doctrina, vuelvo a insisto, no hay un sistema organizado dentro de la doctrina espírita como otras expresiones de la fe, en donde hay una administración jerárquica que si tú te equivocas, entonces hay sobre ti, no, en la doctrina espírita tú vas a sentir lo que te ha escrito en ese ideal y vas a tratar de poner en práctica, pero el ente va a proyectar la luz de acuerdo a su color. ¿Se ¿Sí me estoy explicando? Perfecto. La luz es transparente, es cristalina, pero tu lente es crema, el mío es celeste, el de es rosado, el otro es morado. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Entonces perfecto, perfecto, las, institu perfecto, las perfecto. instituciones espíritas pueden tener sus distintos colores y a veces no reflejan la luz como debieran reflejar. Pero el problema de los hombres. Entonces, ayer no sé si ustedes estaban en la... cuando me hicieron la pregunta del dirigente espírita, totalitario, soberbio, no ah, sé, no sí. estaba. Ah, bueno, entonces alguien preguntó, ¿puedo extenderme? No sí, sé, sí, sí, sí. Yo sí. estoy haciendo aquí una ensalada sí. mixta, pero bien, después ustedes pero editan. encantan las ensaladas pizzas. En sí, me encantan. <risa> encanta. Bueno, y entonces preguntaba a alguien ayer, eh, ¿qué decir sobre obsesión? Y decían así. ¿Qué decir de una institución espírita que el, que el presidente es totalitario, dueño de la verdad, que no tiene bondad, que no tiene esto, que no tiene lo otro? O sea, es un tipo de obsesión. Yo digo, puede ser que la institución esté en un estado de fascinación o de obsesión simple, pero me parece que es personalidad del dirigente. Correcto. Bueno, los defectos del dirigente me pusieron la pregunta. Es prepotente, es esto, es el otro, Correcto. es el otro. Pero ¿qué están haciendo los otros en nombre de la fraternidad para ayudarlas en él? El... Claro, deben de ayudarle a él y ayudar a la misma institución, tomando decisiones Entonces, al respecto. Entonces, primero, tú ves el defectito en tu hermano. Supongamos que nacimos del mismo vientre, los tres, ¿no? Y cada uno tiene sus características favorables y otras cosas por mejorar. Pero vinimos con sanguíneo para aprender a amarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser fraterno. Entonces, las instituciones espíritas tienen que aprender esto. La fraternidad. Sí. Esto, entre sus miembros. Si alguien está fallando y no es abordable, ora gente, ora. Porque, ¿sabes? La inspiración va a llegar a tu boca y tú vas a poder, en pensamientos, palabras y acciones, ayudar a tu hermano. Porque ese hermano puede pasar una él puede ser de una personalidad muy dura y muy difícil, porque a él lo educaron gritando, pues, y, y muchas veces él ni sabe que tiene esto. No sé si puedo contar un caso. Sí, sí, ¿Sí? cómo que claro, Adelante. adelante ¿eh? Yo trabajé <ríe> en un centro de salud que había una persona muy brillante eh, en términos de intelecto, una doctora, pero era muy sola. Y cuando iba para la casa tenía un padre, que ya era centenario, con sonda, con esto. Entonces, llegar a la casa para ella era triste, muy triste. Entonces, era, como dice en Brasil, como el soldado caxias, muy, más que recto. Y entonces, chocaba con todo el mundo, porque no veía las necesidades de otras personas. Y en frente a la dirección, esta señora, esto pasaba circulares, como quien dice, para que recibas tú un papel higiénico para tu consultorio, tienes que devolver el tubo del papel higiénico anterior. Estamos hablando de 10 centavos, 15 centavos en ese entonces. Esto, las, todas las reuniones que se hagan de trabajo, después del horario de trabajo. O sea, mucha gente después del horario de trabajo tiene que buscar el hijo en la escuela, las comidas. Pero para ella llegar a su casa era horrible. Entonces ella postergaba todo que ella atender al público hacia las 8 horas y todo lo demás, y eso formó un choque. Y cuando esta nota circular llegó, diciendo que para hacer ahorro, en las horas pico, tenía que apagar el aire, o sea, nosotros quedábamos con uf, calor. Uf, eso generó, pero fue, fue un, como, como nuestro gas, que hubo aquella huelga y todo el mundo así, una algarabia en el centro. Y yo misma me irrité, como ser humano, digo, ¿cómo es posible ese bochornoso? que para que te den otro papel higiénico tienes que devolver el tubo, como que tú vas a llevar el papel, papel higiénico. Y yo fui a la casa ese día y estaba desarmonizada también, en el sentido de que digo, esta persona, qué horror, qué horror, es una tirana, pero no conocía su realidad. Y fui manejando por la casa disgustada, no llegué a la casa me sentía tan mal de estar así, y saqué un libro así al azar, Terapéutica Espírita de Joana de Ángeles, y pedí a Jesús, que la oración es poderosa te di a Jesús que me ayudara a encontrar la página que me armonizara gente cuando abro la página sale así, violencia Jesús tú dices que amas a Jesús mira tu actitud, está todo desarmonizada y violenta <risa> <risa> me sentí tan chiquitita me sentí chiquitita y digo Dios mío qué hago ahora pero no puedo quedarme con eso que si no yo me muero me muero y fui a, pasé la noche hasta las 4 de la mañana que no dormía indignada, buscando la palabra justa y evangélica para decirle a ella lo que ella tenía que oír en nombre del grupo. Y bueno, fui para el trabajo ese día más temprano que nunca. Cuando voy por la carretera, adivina, había un carro frente a mí, cuya mano saca y me hace así. ¿Adivina quién era? Ella. La susodicha. Y <risa> yo digo, ¿qué cosa? Porque Dios me ha hecho esto. ¿verdad? Ahí cuando... Estacioné el carro y, dice, doctora, se cayó de la cama. Y si supiera que era por ella. <risa> Ahí, esto, yo le digo, no, doctora, es que tengo un problema personal. Problema personal suena con el marido, con la suegra. Sí, cegra, sí marido, exacto, exacto. Y si puedo ayudar, y digo, ¿Cómo no? y yo creo que es la que más puede ayudar, es usted. <risa> Pero diciendo con verdad. Ahí nos sentamos, ella me abrió la puerta, la dirección, nos sentamos. Y él dice, doctora, soy todo a oídos, cuénteme, ¿cuál es su problema? Y yo digo, doctora, mi problema es aquella circular. No, no, no, eso es trabajo, cuénteme su problema. Yo digo, pues mi problema tiene que ver con esa circular. <risa> Gente, fue tan bonito ese encuentro. Porque yo pude suavizar la indignación de todos. Ya después que me dijeron violencia Jesús, <risa> busqué la palabra justa para decirle a ella lo que estaba pasando. Ella no se daba cuenta. No, no se daba cuenta. No era consciente de la realidad. ¿Entienden? Su realidad era muy triste llegar a casa. Entonces su trabajo... ¿Ves cómo tenemos que entender el otro? Uh -huh. Ahí cuando ella terminó de escuchar lo que yo dije, mire que esto, hay personas que trabajan, otros que tienen, otros que tienen... Ahí ella se le los ojos, se paró de allá, vino hacia mí, me dio un abrazo, así sentido y dice, pudieran los ángeles traducir lo que siente mi corazón en este momento con lo que usted me acaba de decir, yo no me había dado cuenta de esto gracias, yo me sentí así <risa> ¿entienden? y ahí entendí esto, eso es doctrina sí. viva esto, nosotros para que hacer con que la doctrina le llegue a la gente tenemos que empezar a sentir más las necesidades los unos de los otros. Entonces, nuestra doctrina, las instituciones, cuando aprendan a ser fraternas, se acaban mucho las dificultades entre unas y otras, porque no quieren competir, quieren compartir. Exacto. Exacto. Un hermano, si yo te amo, yo tenía, nosotros teníamos una amiga que, amiga de mi suegra que decía así, estoy haciendo una conferencia allá. ya, Muy no. bien. Esta, y la, ella decía así. Mis amigos no tienen un solo defecto y mis eh, enemigos no tienen una sola virtud. ¿Cómo es esto, fula? No puede ser. Dice, claro, yo sé que mis amigos tienen defectos, pero como mis enemigos, yo no los quiero, así que la, los problemas de los, los arrojo para ellos. No puede ser. <risa> no puede ser, eso no puede ser. Yo sé las instituciones espíritas, sí. la dificultad está entre saber y hacer. Eso tenemos que saber y hacer y esforzarnos para hacer las cosas como debemos, para que las instituciones proyecten el Cristo, proyecten el Cristo. Mira lo que Vaudo habló de Cristo, es el pensamiento crístico uh -huh. del amor, a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hay muchas fallas, pero en lugar de estar tijerando el uno al otro, vamos a ver cómo nos ayudamos. ...de los pequeños grupos para que aprendamos a ser fraternos, amados. Después del amados y concomitante, el estudio. Porque con el estudio, esto, la Compañera. persona adecua lo que no estoy haciendo bien... ...va entendiendo y haciendo. ¿Cree usted que el, bueno, perdón, ¿Crees tú que el espiritismo español tiene vías de recorrido? ¿Esperas aportaciones importantes de los espíritas españoles... ...al movimiento espírita internacional? Yo creo que, que cada latitud, cada latitud tiene sus trabajadores fieles del Cristo encargados de una tarea. Entonces, no todo el mundo tiene la misma tarea, así como hay estilos para la enseñanza, hay unos retóricos, hay otros didácticos, hay, hay otros poéticos, así también cada país, el espiritismo en cada país, tiene líderes con una tarea previamente asignada por el Cristo para las tareas. Yo considero que España fue la colonizadora a todo el lado de América y la mayor de todas. Después pues vino Portugal. Entonces, en términos de lo que es organización, responsabilidad, es decir, rigor doc doctrinaria, eh, viabilización de, de la información para el mundo hispano, España está a la vanguardia, no es por nada. Yo siento así. Por el tiempo que, que he estado circulando, yo tengo 30 años viajando para el Cristo en 23 países. Y puedo decirles a ustedes que no es que España tenga la última palabra, nadie la tiene, pero en la labor que le ha sido asignada la está haciendo muy bien. Sobre todo ahora que hay internet y que hay que esa comunicación globalizada, es una necesidad esto, llevarle al último rincón de la tierra donde haya red, porque hay personas que no tienen accesibilidad, lo económico, el transporte, eh, en fin, tantas cosas para poder llegar, pero la Internet ya llegó Qué a muchos Gracias. lugares. Gracias a Dios, Entonces, sí. nosotros hicimos un evento en Panamá, y en Panamá es un, un grupo número único, que la gente no se compromete por lo, ya, lo que ya mencioné, y de repente había una persona de Egipto escuchando a nosotros en la Internet <risa> de Egipto. ¿Sí? debe ser o algún español o algún, algún, o algún brasileño, algún brasileño pero estaba sintonizado de, en entonces distraído. vea la importancia de la globalización del momento que estamos viviendo nosotros ahora ¿Consideras este congreso eficaz en lo tocante a la divulgación a la sociedad española del espiritismo? ¿Cómo no? Y no solo para España para el mundo hispano y para otros que estén… es que hoy en día con la Internet la información nos llega al instante, al instante. O sea, y además tú no puedes esconder nada. Estamos llegando en un momento que todo está ahí, a, a claras y a veces enredado, ¿no? Porque muchas cosas que está en la Internet es basura. Sí. Pero en forma general, esto, eh, la formalidad. Aquí en España yo veo organización y formalidad y me hace gracia, gracias en el sentido eh, afable de la palabra, cuando los europeos van a eventos del lado americano que están acostumbrados con rigor europeo de la hora de esto y del otro del otro y que nosotros hay americanos <risa> <risa> ni siempre tenemos ese rigor de horario de disciplina y yo veo que algunos se revuelve el hígado y todo, ¿no? debe ver cómo es diferente, sí, pero sí. en cada latitud es Son diferente eh, no sé si me permite una, una sí. digresión sobre esto eh, escuché de la boca de nuestro hermano Medrado él fue a hacer un trabajo psicopictórico en una determinada eh, institución en Italia. Y cuando llegó allá, antes de empezar a hacer esto, empezaron a repartir vino. Y él se desarmonizó. ¿Cómo van a repartir alcohol? Es un trabajo espírita. O sea, vino aquí es, es jugo de uva, ¿no? <risa> pero, pero para nosotros allá está fermentado. ¿no? Y allá se aprendió de que el licor y vino no, no funciona y él que se desarmonizó, ahí el doctor Becerra vino al oído, me dio un y le dijo, hijo, esto es cultural, vinimos a trabajar para Jesús y no para censurar las costumbres. Exacto, exacto. ¡Qué cosa más Magrana, linda! Sí, sí, sí, sí. ¿No le parece? Entonces, en Italia era normal, servir el vino como que estás sirviendo un vasito de, de vino, uva. No, de, claro, de, claro. Aquí en España, pero si estuvieras en Panamá, te iban a preguntar, ¿qué tomas? Tomas agua. Gaseosas, ¿no? Allá se Gaseosas, Gaseosas o jugos. Aquí nos sí, sí. dicen zumos. Pero aquí te dan dos opciones. O agua o vino. Es cultural. Entonces yo no puedo moldear, calcar, copiar el patrón brasileño en España. La idiosincrasia de las almas de aquel lugar. Es diferente de acá, pero los puntos de contacto deben ser los mismos. Esa es la función del SEI, buscar los puntos de contacto, ¿Ves? Pero el formato, es como si yo te dijera, Virginia, en tu casa debes disponer aquí la cama, aquí esto, aquí lo otro, pero en tu casa tú vas a buscar la funcionalidad de acuerdo a tu necesidad, yo en la mía, y yo no puedo, pero tu, tu casa tiene cama, la mía tiene, tu casa tiene mesa, la mía tiene, me pego ahí, pero la acomodas como te parece mejor o como te es más funcional, funciona igualito para la doctrina, y nunca debemos perder de vista que el que dirige esa orquesta tiene nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, el director de ese trabajo es el Maestro Jesús, y las instituciones no deben olvidar de que hemos venido a replicar las enseñanzas del Maestro Jesús en nuestra pequeñez. Por eso yo les conté en el seminario ayer, aquella cosa del niño que me estaba sacando de quicio y que yo lo iba a decir, siéntate. Yo, la que les habla, él me sacó de quicio y lo iba a sentar. Pero me sentí tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña un niño, irritante, <risa> pero un niño, y yo lo iba a sentar desequilibrada, y yo le dije, Señor, ¿cómo tú harías en este momento? Y en el momento que yo fui a hablar, mi boca, gente, ustedes tenían, era como si alguien hablara por mí, pero era yo misma tocada por el pedido sincero que hice, y yo le dije, mi amor, yo tomé un susto, yo digo, mi amor, yo quería decir otra cosa, ¿No? ¿verdad? Fui medio de mí misma, mejorada, <risa> medio de mí mi amor, déjame ayudarte a poner la ropita. Y el muchacho quedó así, y yo empecé a llorar, le ayudé a poner la ropita, gracias a Dios me deshice de él, pero esto, mi actitud, ¿ves? Entonces, cuando sea difícil vivir el Cristo, pide ayuda, pide ayuda. ¿Quieres disgustarte con alguien? Pide ayuda primero y puedes conversar con esa persona. Es que se nos olvida la El fuerza poderosa de la, de la conexión con la, la fuente. Fuerza. Así es. Termina bueno, ya. pues creo que ya con, con esta última pregunta hemos <risa> terminado la entrevista porque nos ha contestado. Bueno, yo tengo mí. la seguridad que les voy a dar un trabajo acomodar sí. todo lo que quieras. <risa> <lees. risa> Bueno, pero él me dijo, no te ciñas a lo, a la, lo que pregunte-respuesta. Siéntete a gusto, me sentí ultra a gusto. Yo, eh, para terminar, quisiera, bueno, por supuesto, agradecerle a Gracia, la sabiduría, la sencillez de sus enseñanzas, pero sobre todo, lo más importante, me he quedado con una frase. Y es que dentro del trabajo que hacemos para el Cristo... No debemos de entrar en competir, sino en compartir. Exacto. Esa frase de compartir, que es la esencia de la fraternidad, Exacto. es lo que yo creo que es el mensaje que mejor sabe transmitir, gracia gracias. y es lo que nosotros... Te damos a su vez, valga la redundancia, las la gracias, gracias por habernos transmitido. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Oiga, gracias. qué cosa bonita, el juego de la palabra gracia. Que la gracia de Dios nos acompañe Exacto. siempre y que nos ayude a entender que nosotros estamos comprometidos con un ideal de luz. Que aprovechemos la oportunidad y que el día de hoy amanezcamos mejor que ayer. Y mañana, muchísimo mejor que hoy, haciendo el intento, aunque sea paso de tortuga, para vivir el ideal del amor en la tierra, porque nuestro planeta es lindo. Que aprendamos a cuidarlo. <risa>